Sonidos de América, a través de las investigaciones que ha tenido, los procesos de investigación en reservas de museos en distintos países, ha logrado desarrollar una técnica didáctica para que se pueda transmitir eso que se ha ido investigando. Entonces, lo que trajimos en este momento fue el nivel inicial, es como la. El básico, la, la primera, el primer contacto que tenemos con esa posibilidad de hacer hablar el barro, de hacer cantar las piezas. Entonces nos metemos muy adentro de las piezas y entendemos cómo funcionan los sistemas acústicos. El aire, <ríe> cómo poder resonar y cómo poder elaborar piezas que además de que pueden estar ornamentadas y muy hermosas, también suena cada una de las piezas tiene un alba, son habitadas, tienen un propósito y tienen una, vamos a hablar de una misión, como una razón de ser. Entonces, en la medida que les reconocemos esa entidad, eh, nos relacionamos con ellas de otra manera. Y que nosotros eh, venimos a ser como el instrumento que les permite eh, materializarse. A través de nuestras manos eh, le damos forma a esa tierra, a ese barro, le damos la forma y le pedimos que nos permita conformarlo y pulirlo para que él pueda hablar, para que pueda sonar. Eh, mi maestra de cerámica en Argentina dijo algo muy lindo con respecto a las botellas silbadoras, por ejemplo, y es que es el hombre que hizo cantar la tierra. Es una manera que encontraron nuestros pueblos de, de hablar de hacer hablar la tierra es, eh, ese concepto es hermoso y creo que a, a diario lo confirmamos todos los que nos dedicamos a las piezas sonoras porque es muy mágico